Toda la vida he, he sido eh, consciente de que para eternizarte tienes que trabajar. Entonces a mí me motiva mucho la idea de trascender como ser humano. Y ahora como personaje, ¿no? Creo que dejar huella dentro de una ciudad como Puebla es importante. En este caso, pues si se puede llegar más lejos, pues lo voy a hacer, ¿no? Llevo ya más de 30 años, este, cantando en la, en la calle. Entonces mi papel como personaje, pues es este, eh, seguir, seguir este, alimentando eh, la memoria, ¿no? A través de, de las canciones y a través de los sonidos, ¿no? Que, que, que una canción que yo te cante o que un, o que un recuerdo que yo te traiga, pues este, a mí me genera eh, satisfacción no solo económicamente, sino este, espiritualmente y mentalmente también.